Hola amigos de Nicotecnia, ¿cómo están? Bueno, este es un video especial acá para Carlos José, que me escribió hace unas horas y me pareció muy interesante la, la pregunta que hace, así que Carlos, primero te mando un saludo gracias por ver el video y escribir y Carlos me pregunta, acá me dice que tiene un problema con el tema del monitor porque no, no llega a ver el, el, la parte de las ventanas acá, la ventana de los fotogramas para poder animar en este video vemos cómo animar y bueno me resultó muy interesante la pregunta, me dice que después la borra en todo caso, pero no, no, prefiero dejar el video, seguramente otro puede tener esta situación. Acá me dice que la parte de abajo, donde están los fotogramas clave, no es posible arrastrar, o sea, no puede arrastrar la ventana. Así que bueno, Carlos, primero un saludo, ojalá estés suscrito, si no, bueno, no importa, espero que los videos te sirvan. Y bueno, vamos a vamos a darle manos a la obra, ¿no? Bueno, acá está Crita yo tengo el espacio de trabajo casi por defecto puesto, vamos a poner el... El espacio de trabajo común, ¿sí? Ahí está, viene con este espacio de trabajo Krita por lo general. Voy a crear un archivo nuevo por acá, cualquier formato va a estar bien de esto, no hay ningún problema. Y bueno, Krita viene con este formato de, eh, de, de espacio de trabajo. El espacio de trabajo es donde están ubicadas las herramientas. Bien, acá tenemos nuestro panel de herramientas, nuestros paneles como de ventana, de capas, cosas así... Esto se los enseño a usar en otro video donde, donde dibujamos una mongas y ahora estamos animando. Y bueno, para empezar les digo que acá, digo que acá eh, tenemos la opción de ventana la cual podemos modificar el espacio de trabajo. Yo estoy trabajando con el espacio de trabajo default, que es unicorriente. Y en el video de animación les digo que activen el de animación. Así que acá lo activo. Y acá se puede ver lo que está pasando. Bien, este era el tema que me comentaba Carlos. Estos tres puntitos, ah, para que voy a. Supa. ocupa Poder mostrar bien con un zoom acá abajo. Estos puntitos que están acá, lo que hace es poder arrastrar, modificar el tamaño de la ventana en el espacio de trabajo. Pero acá está como trabado, no me deja como moverlo. Esto vamos a ir solucionándolo de a poquito, ¿sí? Mientras tanto les muestro esto de acá, acá tenemos por ejemplo capas. Y más sobre acá al costado tenemos estas dos opciones. Una opción que es quitar esta ventana que estaba acoplada, cuando venimos por acá, ahí se encastra de vuelta, y esta que es eliminar esta ventana, cuidado con esta, igualmente si lo eliminan no hay problema, ahora les digo cómo solucionarlo, pero bueno, en principio, esto lo que hace es colapsar en ventana o solapas, como ven acá, y miren lo que hago, acá arrastro, que era lo que le decía Carlos, arrastro y puedo... Esta ventana y puedo trabajar con esta ventana eh, con, un, con este formato flotando. Puedo venir acá e eh, eh, incrustarla. Y se incrustó. No podría buscar otra forma que quede como por, como dependiente. Como acá, digamos, ahí está un poco incómodo para que se algo de la lupa. Fíjate, un poco incómodo, pero bueno, si querés ver las capas junto con esta animación, como que ahí se podría. Digamos que saco el de las capas y lo dejo flotando también ahí colapsado voy pasando de uno en uno bien, ahora esto lo voy a cerrar mientras tanto lo que me decía Carlos <coughs> es que eh, con la línea de tiempo eh, claro, te cuesta ver acá abajo porque si tenés más <coughs> si tenés más capas es difícil de ver esto así que yo lo que le decía y lo que le digo a ustedes también es acá en línea de tiempo haces clic, arrastras, moves y acá se mueve toda la, la ventana esta de línea de tiempo que si querés puedes en otro lugar más Tratemos de que no La quiero ahí como flotando A ver si puedo dejarla como flotando No, bueno, ahí A ver, ahí está bueno, Un poco larga, un poco molesta Podría achicarla Ahí está, quedaría flotando Y si no, como recién ahí la encastré acá arriba Esta es una alternativa Y fíjate que tengo que esta, esta barra ahora Para poder desplazar y mover todos los fotogramas Y si no, la arrastro Y algo que yo hice en el otro video La coloco acá a la derecha Ahí, la suelto, la coloco y queda ahí. Y listo. Bueno, ahora fíjate que pasa una cosa. Yo no sé por qué pasa esto, pero bueno, es importante verlo. Y abajo no tengo eh, la barra, como tengo esta barra de acá, para mover. el Pienso este. No tengo la barra poder de, para poder desplazarme hacia los otros fotogramas. Ahí lo hago solamente con las teclas de, de la flechita del teclado. O sea, esta barra para desplazar está como escondida ahí abajo. No, no sé qué está pasando. Y la solución es... Eh, restauras acá con ese botón, ahora maximizas el espacio de, de trabajo se restaura y acá tengo de vuelta para poder mover, de hecho en teoría si esto lo saco de acá y lo vuelvo a colocar para acá abajo a ver si me deja a ver si me deja y Krita no me deja, ahora está como medio encaprichado bueno, tocarlo acá, eh, recién no lo había puesto poner acá abajo bueno, son esas cosas que eh, pasa con la tecnología y el de animación, vengo acá y lo coloco por acá arriba. ¿Por qué hago esto? Porque el panel de línea de tiempo con panel de animación como que van de la mano. Entonces está bueno tenerlo. A ver si ahora intento ponerlo. Acá está, esto quería yo. Bien, ahí lo puse acá abajo, el panel de línea de tiempo. Y de hecho queda hasta mucho más cómodo. Fíjate, puedo aprovechar la parte de abajo para esto. Y estas, esto, estas estos puntitos ahora sí los puedo como estirar. Y ahora sí los organizo a mi gusto. Como mucho... Mucho mejor, te diría. No sé por qué tiene esto grita, pero bueno, qué sé yo, lo vas, lo vas este, te vas acostumbrando. Son esas cosas que hay, como te digo, con la tecnología. Bueno, muy bien. Esto acomodará como vos más quieras. Lo voy a dejar por acá ahora. Listo, perfecto. Ahora, por último, un par de consejos. Si alguna vez llegas a tocar esta cruz que está acá, significa que estás significa que estás cerrando la ventana, como hice yo ahora recién. Lo que tenés que hacer, vas a preferencias, paneles, y buscas la ventana que cerraste, o si quieres algo más. Ahí activo la que cerré, que era capas. Capas, de vuelta. Ya tengo que... La ruta es esta. Y otra cosa, una vez que ya tenés todas tus ventanas, paneles, colocado, colocado, como a vos te gusta, todo perfecto. Lo que puedes hacer es venir a ventana, espacio de trabajo, nuevo espacio de trabajo, y te guardás todo este espacio de trabajo propia modificación para que la próxima lo vas a poner por acá, se lo carga enseguida. ¿bien? Y por último, un consejo más, alguna recomendación que podrías hacer es acá en preferencias, en temas, puedes cambiar el color de tema. Por defecto está dark o oscuro, podrías ponerlo si quieres light, que es blanquito. Esto depende del espacio de trabajo en el que estés. Si fuera muy iluminado, tal vez te convendría este, por el tema del descanso de los ojos, ojos y todo. No. A ah, temas Dark o alguno más oscuro No sé, esto Ya queda en... Yo por ahora estoy usando este Pero es indistinto, la verdad que es a tu gusto Así que bueno, Carlos, espero que puedas Resolver esto y si el resto también Tiene este mismo problema de no poder Mover las ventanas o acomodarlas Crear su propio espacio de trabajo Acá lo tiene Y ahora sí, espero que se suscriban <ríe> Que me regalen un like, un comentario, lo que quieran Y como siempre, invito a ver más videos. Y eso sí, si tienen así dudas, preguntas o alguna preferencia o quieren ver algún. ver cómo creo, cómo se crea alguna cosa en particular con estas herramientas, comentenlo que lo hago, no hay ningún problema. Así que listo, nada amigos, hasta acá. Eh, gracias por ver y nos vemos la próxima. Chau.